Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Capítulo IV. Derecho de la familia Artículo 71. Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar que es inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos. La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.